Hola a todos, aquí estamos Guillermo Oliveira y Cristian Andrade Molina. Primero, te acercaste y me dijiste a la cara. Esta noche te voy a culear. No, no, no, no. Pues teníamos eh, dos temporadas de cañas y después de dos temporadas eh, sí que teníamos eh, la idea de hacer una tercera, pero queríamos también contar una historia. ¿Qué tiene que tener una nueva serie? Pasión. Mucha pasión, muchas ganas de hacerse, una buena idea también, pero una buena idea sin desarrollo no es nada y viceversa. O sea, apasionate por tu web serie, por tu, por tu hijito. Es una plataforma que eh, alberga todo tipo de, de contenido, no solamente web series, pero también programas. Tenemos ahí opciones también por ahí, tenemos ahí muchas cosas más. Seguir adelante y ya sabes que esto es, hay que darle el pan de cada día. Juego, dale al juego. ¡Ole! Un beso y un abrazo, gente.